Hace no muchos años vi aquí un concierto que fue una pasada, de una persona que, que tenía un, un talento especial para encandilar a la gente. Era un musicazo increíble, era de aquí, de Toreno. Y, y hoy le quiero dedicar esta canción. Creo que la madre está por aquí. Él es Paco, eh, Francisco Velasco. Y con un aplauso. Y bueno, es una persona que me, me apoyó desde que empecé con esta locanda dura y joder, la verdad es que me falta mucho, es una persona que coño, de vez en cuando me llamaba y echábamos una hora y pico o dos hablando, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro y su locura se contagiaba, la verdad. Y bueno, siempre estará, siempre estará conmigo y, y aquí estará con todos. Eh... Esta canción que voy a tocar ahora siempre digo que es una improvisación. Al final siempre toco prácticamente lo mismo, entonces ya no es una improvisación, es la misma canción siempre. Y nunca le había puesto nombre, siempre digo esto es una improvisación, es una improvisación. Y, y bueno, quien tiene el setlist no se dio cuenta de que hay, hay un trozo vacío. Y es que quiero desvelar el nombre de esta canción. Esta canción la he llamado Pretérito Imperfecto en memoria de, de Paco. Thank mm. you. Por él.